Ahí estoy terminando, terminando de admitir a, la, a todas las personas. Somos un montón, lo cual está buenísimo. Eh, a quienes están sumando, de vuelta, muy bienvenidos y bienvenidas. Sé que son diferentes horarios. Eh, bueno, yo soy Luisina, ahora vamos a hacer una presentación más formal y Ceci también está presente, Cecilia. Eh, estamos situadas en Argentina, en Buenos Aires. Para nosotras son las 5 de la tarde, pero sabemos que estamos en diferentes lugares de toda Latinoamérica y el Caribe, así que de vuelta, muchas gracias por sumarse, porque sabemos que los horarios cambian, y bueno las tareas también son diferentes, así que muchísimas gracias. Bien, Ceci, si te parece, vamos iniciando. aprovechamos el tiempo. Bueno, ahora sí, damos inicio al primer sincrónico de este curso virtual que estamos llevando adelante desde Wikimedia Argentina, y desde la Fundación Wikimedia, y con el apoyo del BID, como ya muchos, muchas y muchos de ustedes habrán leído en nuestro campus virtual. Eh, una cuestión de criterios de participación en, en, en este sincrónico. Eh, como verán, somos muchas personas, van sumándose, estamos aproximadamente a 86 ahora, así que tenemos los micrófonos, exceptuando Cecilia y yo que vamos a, a, a dar el taller, eh, silenciados, les pedimos por favor que, que consultas, comentarios, sugerencias, dudas, todo en el chat, eh, voy a estar, principalmente hoy yo, que voy a estar moderando el taller, eh, muy atenta a lo que estén compartiendo, y obviamente vamos a estar, eh, voy a estar compartiendo esas preguntas también a Cecilia, para, para, para ir, de alguna manera, generando el, el diálogo. Eh, antes de iniciar, eh, como yo sé que nos fuimos encontrando, ya veo los nombres y ya eh, identifico de mi grupo A eh, a algunas personas, y me imagino que a Ceci le debe estar pasando lo mismo. Eh, para que tengan una idea, este es un curso virtual que tuvo más de 1.300 personas inscriptas, eh, que para la, esta época del año es un montón. Eh, es un curso que estamos liderando en, en tanto formación desde Wikimedia Argentina, pero como habrán leído en las, en las publicaciones, en las convocatorias que se hicieron, es un curso que tiene el apoyo tanto de la Fundación Wikimedia como del BID, y lo que se propone es formar a jóvenes eh, de toda la región de Latinoamérica y el Caribe, jóvenes entre 18 y 35 años, porque tomamos la franja etaria de juventudes que define el Sistema Universal de los Derechos Humanos, específicamente la ONU. Entonces, eh, acá estamos todas esas personas jóvenes, consideradas según la ONU, eh, presentes para aprovechar este, este mes entero, noviembre, de formación en torno a ciudadanía digital y los proyectos Wikimedia. En mi caso en particular, yo soy Luisina Ferrante, soy la Coordinadora del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, hace más de seis años que trabajo en Wikimedia Argentina y formo parte del Movimiento Wikimedia, y durante todo el curso nos acompaña Cecilia Vázquez, que es Licenciada en Ciencias de la Educación y Especialista en Tecnología Educativa, y es quien, principalmente, hoy va a dictar la primera clase que tiene que ver con Ciudadanía Digital. Los próximos tres encuentros que vamos a tener en, en, en, en torno a las clases, que se van a ir activando todos los lunes, al mediodía, en el campus virtual, eh, vamos a estar profundizando ya directamente en qué es Wikipedia, cómo funciona Wikipedia, Ustedes van a ser parte de ese proceso de edición de contenido en Wikipedia, y también van a conocer el universo wiki en general, y cómo desde sus experiencias, desde sus expertices, que son muy variadas, ya hemos visto en los foros que hay una diversidad hermosa, regional, territorial, y también de profesiones y estudios que llevan adelante, y de activismos, cómo, desde sus lugares, pueden eh, implementar y a, a llevar adelante propuestas con los proyectos Wikimedia. Solo un detalle que entiendo que muchos y muchas ya lo conocen, porque vi que lo estuvieron comentando en los foros, este curso virtual es una primer propuesta de, de, de esta experiencia, que finaliza el 30 de noviembre. Luego de esta experiencia, todas las personas que aprueben el curso virtual van a recibir un certificado específico, que va a, estar, va a ir firmado por por Wikimedia Argentina, por la Fundación, y por, por el apoyo que nos está dando el BID en este proceso. Eh, y luego va a haber una selección de 10 personas eh, para que puedan hacer pasantías dentro del movimiento Wikimedia el año que viene. ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta estas pasantías, para que también lo piensen en sus calendarios de la vida, estas pasantías van a ser efectuadas entre abril y junio del año que viene, del 2022, eh, así que la selección se va a estar anunciando a todas las personas que aprobaron el curso, y obviamente a, a las 10 seleccionadas, a partir del mes de enero. Entre enero y febrero se va a estar haciendo esa, ese anuncio. ¿sí? Obvio que lo que estoy diciendo puede generar un montón de dudas y consultas, yo ya lo lanzo acá, pero ustedes pueden, obviamente, eh, utilizar el chat, y al final del encuentro vamos a estar respondiendo estas preguntas que son más operativas y programáticas de la propuesta. Así que, Ceci, te paso la palabra para que comiences con los detalles de los criterios de evaluación, y, y yo quedo por aquí. Muchísimas gracias por, por estar. Vale, Luli. Bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. La verdad que, eh, no puedo creer la cantidad que somos, eh, muy eh, también entusiasmada de, de iniciar hoy, también este, este contacto, que está bueno leerlos, pero eh, también es, es interesante y lindo eh, vernos un poco interactuar de esta manera. Eh, les contamos un poco cómo va a ser el tema de eh, los criterios de evaluación. Como vieron, hay un foro de orientación y consultas. Allí pusimos un foro sobre eh, cuáles eran las eh, actividades eh, obligatorias ¿sí? y que eh, necesitamos eh, que ustedes obviamente eh, suban y, y aprueben para poder aprobar el curso ¿sí? y tomar también eh, esa parte. Eh, como parte de la evaluación para la próxima instancia, que será eh, la selección, como dijo Luli, para las pasantías. ¿sí? Entonces es importante, yo les, les voy a compartir pantalla solo para que vean dónde está eh, esta información, por si tienen dudas, consultas, siempre es importante tener la mano, y eh, si necesitan también, eh, obviamente, preguntar algo, eh, acá estamos. ¿sí? Miren, vamos a, voy a ir acá en nuestro campus, así vamos a les voy a mostrar bien dónde lo pueden encontrar. Eh, en este primer módulo de presentación, ¿sí? acá subimos un foro de orientaciones y consultas, ¿sí? y allí van a poder ver este primer posteo que hizo Luli sobre eh, la bienvenida de, del curso y cuáles son las eh, clases y las... Eh, eh, las actividades obligatorias y optativas. Este primer, en esta primera clase, las primeras dos actividades son eh, obligatorias, porque nos queríamos también conocernos eh, y saber un poco más eh, sobre sus expectativas del curso. Eh, y ya a partir de la clase 2 y 3, como verán, la 2 y la 3 tienen esta separación entre optativas y, y obligatorias, eh, y la clase 4 ya es la entrega del trabajo final, que es obligatoria. ¿sí? Tengan presente esto porque es importante también tenerlo en cuenta a la hora de ir cursando eh, este, esta propuesta. Eh, y por supuesto, nos van interactuando en foros, y si alguien tiene puntualmente alguna espe especificidad eh, Y quieren consultarnos por privado, recuerden, acá yo tengo una ya respuesta eh, eh, Pueden hacerlo a través del, del mensaje interno, ¿sí? si hay alguien que quiere consultarlo sin que se vea en los foros ¿sí? Pero es, esto también que lo tengan a mano, así podemos eh, saber cuáles son eh, las actividades que tienen que entregar obligatoriamente bueno. ¿Empezamos, Luli? Sí, solo un detalle, Ceci, que sumo, ya que estamos en este momento encontrándonos, al menos visualmente. Eh, recordarles también que, como habrán visto en el, en el cronograma que compartimos en el campus virtual, este es el primer encuentro sincrónico que tenemos. Tenemos dos encuentros sincrónicos más, todos los jueves a las 5 de la tarde de Argentina. Van a estar grabados y los vamos a estar compartiendo mañana directamente, el crudo, ¿no? el editado va a venir después, eh, en los foros. Eh, pero aprovechemos los sincrónicos, sobre todo porque yo ya me adelanto a lo que viene, y como la semana que viene van a estar empezando a probar la edición en Wikipedia, para quienes no han editado nunca todavía, yo sé que hay muchas personas que han editado, así que eso también está buenísimo. Eh, el, el sincrónico va a ser el espacio más importante para poder resolver dudas, así que no estamos apuradas porque ustedes directamente se metan en la edición. Lo que queremos es que lo transiten tranquilos y tranquilas, y que la experiencia sea una experiencia agradable. Así que no no digamos, no digamos se vuelvan muy locos locas por empezar a editar, sino que al contrario, o sea tómense el tiempo, usen el foro para preguntarnos, no ya vieron que respondemos muy rápido, así que estamos por todos lados. Eh, así que quería a, avisarles esto, para, para que de a poquito se vayan ustedes eh, organizando con los tiempos. Sabemos que es noviembre, de un año muy intenso, así que estamos todos y todas en esa sintonía. Dale, Ceci, adelante, yo estoy por aquí. Bueno, bueno cualquier duda consulta, por chat, así eh, Luli recoge todas las, las preguntas, y después eh, si podemos eh, abrir un poco al diálogo. ¿sí? Eh, bueno, hoy vamos a, a tratar un poco más, en, eh, vamos a ver algunos eh, conceptos centrales de la clase de Ciudadanía Digital. Como verán, la primera clase es bastante introductoria y bastante teórica, conceptual, si se quiere, pero es una clase que nos abre diferentes, eh, eh, diferentes conceptos básicos para después saber eh, cómo llevarlo a la práctica. Entonces eh, era necesario también que tengamos un buen una buena inicio de, de, de parte de, de lo más teórico-conceptual. Y la idea también de hoy es como eh, empezar a, a pensar un poco en cuáles son esos conceptos centrales que necesitamos conocer, saber eh, y entender para poder eh, ya meter mano la próxima, la próxima semana. Voy a compartir pantalla, así... Pueden ver la presentación y nos vamos guiando por esto. ¿sí? Bien. Acá estamos, vamos a comenzar. ¿no? La clase de hoy eh, la pensé un poco, si eh, ahí tienen ya el, el lector de QR, eh, o si no, se pueden meter ahí a, a menti.com y, y que les va a pedir ese código para poder pensar un poco eh, cuando pensamos en Ciudad de Ciudadanía Digital, ¿en qué estamos pensando? ¿Sí? Eh, porque tenemos como varias, eh, varios subconceptos, ¿no? o por lo menos eh, varias, eh, varios momentos en donde la ciudadanía digital eh, se va metiendo en nuestras vidas, tanto profesional, social. ¿sí? Entonces vayan ahí contestando si quieren, que después lo vamos a ir retomando eh, para saber un poco eh, ¿Qué creen ustedes? Eh, si ya abordaron el, el, eh, la primera clase, la lectura de la primera clase, ya van a tener un poco más de conocimiento a qué, hacia dónde vamos. Eh, y si no, también, no eh, digo es un, un término que venimos escuchando, que venimos trabajando, y que tiene que ver también con eh, habilidades que, que nos, nos apuntan a, a pensar en un futuro eh, cercano y lejano, de eh, qué tenemos que enseñar y aprender, qué vamos a tener que eh, conocer cuando hablamos eh, de ejercer una ciudadanía digital responsable. ¿sí? Ahí los dejo para los que puedan ahí escanear el, el código o bien eh, mandar eh, entrar perdón, a Menti y poner el código. ¿sí? Mientras ahí vamos a armar esa nube de palabras que nos interesa. Eh, ¿Por qué hablamos de ciudad digital? No? Y acá, eh, como bien eh, tenía, estamos expresando en, en, en varios momentos de la clase escrita, eh, tenemos que ver un poco eh, de ir como eh, despejando algunos términos que se van mezclando ¿no? y que tienen que ver con... Eh, este mundo, obviamente, y este contexto en los cuales estamos eh, sumamente conectados, ¿no? eh, en donde además tenemos interacción, interactividad, a través de varias plataformas, y eso también nos genera eh, compartir ciertas reglas en diferentes eh, ámbitos o contextos. ¿sí? Para también ejercer una ciudadanía digital tenemos que tener en claro que hay ciertas habilidades que tenemos que tener eh, presente para poder estar en esos contextos. ¿no? Eh, ya no somos meros usuarios, sino también somos creadores de contenido permanentemente. ¿sí? Eh, aquellos que también eh, piensan que no crea... No, yo no subo nada en las redes, pero si yo le comento al otro, ¿sí? eh, algo que subió también es generar contenido eh, eh, de, en, de diferente tipo, ¿no? pero es una generación de contenido. Entonces, ¿por qué hablamos de, de ciudadanía digital? Uh, verán en el, en el texto también que nos remitimos un poco al, al, al significado de ciudadanía digital de UNESCO, ¿no? sobre este conjunto de habilidades que nos permite como ciudadano no solo acceder a la información, sino también a poder comprender, a poder evaluarla, a poder saber, eh, a, eh, saber crearla y compartirla. Eh, también saber recepcionarlas en diferentes formatos, ¿no? además de utilizar eh, diferentes herramientas que nos permita también eh, eh, usarla de una manera eh, crítica, consciente, eficaz, ¿sí? comprometida ¿no? eh, en, eh, en esto que les decía un poco al principio, ¿no? la, la ciudadanía digital, digo lo digital y lo contextual nos atraviesa en varios roles de nuestras vidas, eh, personal, profesional, social, no eh, y creo que lo vivimos mucho más intensamente en estos dos últimos años, eh, en donde realmente eh, lo digital está presente, no y, y más que nunca. Eh, entonces, ¿cuáles son esas, eh, esas habilidades que tenemos que tener en claro, que tenemos que tener presente cuando hablamos de transitar lo digital? <coughs> El cómo lo transitamos es una de las, eh, una de, de, de las propuestas que les venimos también a, a, a, nada, a, a, a proponer, a, a, a tratar de pensarlo y repensarlo y reflexionar todos juntos eh, sobre que hay una convergencia tecnológica, ¿no? y en esa convergencia eh, tecnológica, en donde no solo estamos en un solo, que si bien hay un un contexto digital presente, digo, no solo estamos en una sola plataforma, ¿no? Entonces cada plataforma, saber que cada plataforma tiene sus reglas, sus estructuras, eh, que además eh, hay una interrelación muchas veces entre plataformas y entre eh, interrelación entre vínculos en donde ¿no? se nos mezcla también los vínculos sociales, eh, familiares y laborales muchas veces, ¿no? Y que nosotros tenemos que estar poniendo... Eh, en cierta medida, el criterio, ¿no? Eh, ¿Cómo poder poner un criterio si no sé eh, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Eh, y, bueno, ese es, esas son las, las habilidades que vamos a ir transitando durante el curso de entender cuáles son las reglas del juego para poder eh, no solo, eh, no solo eh, aprenderlas, ¿sí? sino también... Eh, sumarnos a, a ejercerlas, ¿no? que es parte también de este, de este curso y de este desafío del programa en general. ¿no? Y además hay una articulación de lenguajes muy importante, ¿no? donde el, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, eh, ¿no? el audiovisual, entender los memes, entender los emoticones, ¿no? el, el lenguaje y la articulación de los lenguajes en las diferentes plataformas de lo digital, ¿no? que muchas veces... Eh, nos pasa, la otra vez contaba algo que, que me parece que, que va mucho a, a lo que es la articulación del lenguaje, ¿no? En el cuaderno eh, de una nena, eh, la, la maestra, sí, la seño, eh, le pone una, un emoticón, ¿no? Eh, un sticker de emoticón, ¿no? Cómo lo, lo, lo, lo digital va a lo analógico, eh, ¿no? Cuando antes quizás era un bien o una carita feliz de, de, de lapicera, ¿no? Eh, esto es eh, la, la articulación del lenguaje, ¿no? saber que determinados emoticones, por ejemplo, quieren decir determinadas cosas, ¿no? y que pasando de diferentes plataformas también, ¿no? los criterios también de, eh, de dónde decir qué, eh, también es importante saberlo, ¿no? Es ese detrás de escena. Eh, y además de esto se juega una, eh, un relato de, de la historia que, que va más allá de las diferentes plataformas. ¿no? Eh, esto de, de lo transmedialidad, de, la, de, de entender que eh, lo que está sucediendo acá conmigo hoy también está sucediendo algo en el chat y quizás también está sucediendo algo en, en un grupo de WhatsApp y en el campus y en los foros del campus. no, Y, y hay, una, eh, y hay un, una historia que contar que va más allá de, de las plataformas, pero que esas plataformas y esos distintos lugares y contextos en donde contamos esas historias, eh, nos, eh, ¿no? se crea algo de un, de, de algo de un nuevo tipo. ¿no? Eh, ejemplo de esto son las series. ¿no? Pero más allá de, de, de pensar eh, no solo en lo que está sucediendo en lo social, ¿sí? en, en nuestras relaciones sociales, sino también hoy en día en la alianza hoy en día nuestros trabajos, ¿no? Eh, que, que quizás eh, se, se es más efectivo y se construye una historia nueva a través de eh, múltiples, eh, múltiples plataformas y ¿sí? múltiples lenguajes, ¿no? eh, Y que además eso, ¿sí? eh, ese juego, sí, también nos eh, nos modifica el mensaje, ¿no? Modifica aquello que estoy queriendo decir, aquello, eh, ¿no? Saber que en diferentes plataformas y en diferentes eh, contextos digitales, uno tiene que expresarse de una manera eh, distinta, ¿sí? porque eh, el lenguaje sería otro. ¿no? Eh, en, esto, eh, en estas eh, líneas transitamos lo digital eh, pensando en, en cómo la convergencia tecnológica y la transmedialidad, eh, que son temas... Eh, que, que nos atraviesan, que son ten, tendencias, que, que hoy en día, digo, la hemos vivido todos, ¿sí? hoy puedo decir que esto lo vivimos todos, eh, de mayor o menor eh, manera, digo, lo estuvimos viviendo en los últimos eh, meses, eh, es la importancia de saber cuál es, qué hay detrás de, eh, de, este, de este escenario, ¿no? de este contexto. Y el detrás de este contexto tiene que ver con pensar un poco cuáles son esas habilidades que tenemos que tener en cuenta para poder seguir puseando eh, en, este, eh, en este escenario. Vamos a la próxima, que tiene ahí hay un apartado en, en, nuestro, en, nuestro primer, en nuestra primera clase sobre la privacidad ¿no? y cuáles son esos desafíos que realmente nos atraviesan. ¿no? Y, y quizás aquí abro un poco más también a la, a, a la, a la discusión, ¿no? a la reflexión. Eh, ¿Cuáles son nuestros espacios de colaboración? ¿no? Y cuando hablo de espacios de colaboración, hablo de eh, por qué estamos haciendo este curso. ¿no? Eh, hablo de por qué estamos pensando en escritura participativa, en conocimiento expandido, en conocimiento distribuido, en tanto, eh, en tanto el fortalecimiento de eh, subprocesos cognitivos que nos ayudan a expandir aún más aquello que, que, que, nada, que, que nos parece interesante que a otros les lleguen. ¿no? Y no solo eso, ¿no? que eh, con, eh, en estos espacios de colaboración son en general vividos. ¿no? Esto quiere decir que eh, se aprende a través de la experiencia, se aprende a través de un entorno, de un contexto real. Eh, y en este sentido, ¿no? estos espacios de colaboración no solo apuntan a favorecer el conocimiento libre, el, el, la posibilidad de la construcción colaborativa, sino también de nuestro propio conocimiento y de nuestro propio aprendizaje, proceso de aprendizaje. ¿no? En este sentido, eh, varios autores eh, tratan de pensar o eh, tratan de analizar ¿no? cómo, cómo aprendemos de una mejor manera. ¿no? Y la distribución del conocimiento en un, eh, en un contexto y en una experiencia ¿sí? es un aprendizaje profundo, un aprendizaje pleno. ¿sí? En donde eh, no es como antiguamente, eh, voy busco el, el dato en, en la enciclopedia de la, de, de, la, de la biblioteca de mi casa, y voy y lo repito, ¿sí? o lo copio a Tal cual, ¿no? la, la creación de eh, la posibilidad de crear contenido eh, no, nos despierta no solo eh, la habilidad de ser eh, buenos lectores y buenos, eh, eh, buenos y críticos, eh, eh, ha eh, hacedores de, de conocimiento y de contenido, sino también de la posibilidad de eh, la producción de esos contenidos. ¿no? Y la producción da cuenta también de una expansión eh, en cuanto a que no solo, solo somos meros receptores de eh, conocimiento, ¿no? sino que los, los, lo vamos creando, ¿sí? lo vamos, eh, lo vamos produciendo, produciendo en el sentido de eh, la producción eh, no se hace solo, ¿no? se hace co-creando con otro. ¿sí? Y en ese sentido, eh, entender el, el aprendizaje como un aprendizaje profundo, ¿sí? como aquello que, que lo, lo pude vivir, lo pude experimentar y por lo tanto, ¿sí? me queda, esa habilidad me queda, ¿sí? me, me, me la hago propia para poder también ejercerla en otros contextos. ¿no? Eh, creo que Personalmente es una gran oportunidad este contexto y de conocer las habilidades eh, en la ciudadanía digital principalmente, para entender que puedo eh, también tomar muchas de las habilidades eh, que, que aprendo en este contexto, ¿sí? en, eh, en un contexto digital, puedo también, eh, eh, puedo también transferirlas a otro tipo de contexto que no me va a ayudar a diseñar eh, también una posible resolución de problemas. ¿Sí? Eh, y en este sentido, la resolución de problemas eh, no está ajena a lo aprendido. ¿no? ¿Cómo se aprende una habilidad? Eh, y, y ahí este va a ser nuestro foco también en el curso. ¿no? ¿Cómo se aprende una habilidad? Haciendo. ¿sí? En este caso, si son habilidades que tienen que ver con el hacer, que vamos a, a tener muchas en, en, este, en, en este mes, eh, entonces, se aprende haciendo en contexto para que ese aprendizaje sea un aprendizaje profundo y no sea un aprendizaje frágil, ¿no? que, se nos, que un, de un día para el otro se nos olvide, ¿sí? sino que eh, quede permanente, para que cuando, por ejemplo, detectamos eh, una información, sepamos, eh, o busquemos una información, sepamos, además... Eh, si, es, si, si puede ser verdadera, falsa, ¿no? Si, ¿Cuáles son las habilidades que tengo que tener en cuanto a la búsqueda de fuentes? Eh, entender que también eh, las eh, habilidades eh, del hacer, ¿no? Eh, que, que tienen que ver con qué hago cuando me encuentro con una noticia falsa, qué hago cuando me encuentro con una fuente que no es eh, fiable o confiable, ¿no? Eh, eh, en el hacer. En la habilidad del hacer también eh, tiene que ver la posibilidad, o, o, o mejor dicho, está implícita la, la posibilidad de incorporar, de aprender y de además ejercer una ciudadanía eh, digital consciente, participativa eh, y eh, principalmente responsable. ¿no? Eh, eh, otro de las aristas que, que, que empezamos a a mencionar, ya, ya lo, lo, lo he mencionado al principio, que, que tiene que ver con la alfabetización digital, ¿no? Esta, eh, la alfabetización digital como eh, no solo quedándonos en la, el mero uso de la herramienta, ¿no? La alfabetización digital es mucho más que saber usar eh, las herramientas digitales, ¿no? Tiene que ver con, no solo eh, es eh, la posibilidad de... Eh, o escribir, o, o hacer, o realizar algún contenido en formato digital, sino también es estas habilidades que me dan cuenta del de, eh, ejercicio de eh, entender, de comprender eh, críticamente eh, conocimiento, eh, información que esté dando vueltas eh, en estos contextos digitales. ¿no? Y en eso voy, voy a pasar a, a mencionar algunas... Eh, que tienen que ver con esto, ¿no? con ser co-creadores en este contexto. ¿no? Y esta co-creación eh, da cuenta también de, eh, de que es muy difícil ¿no? que yo sea el único autor de algo. ¿sí? Eh, sin embargo, si lo soy, respetar también esa, esa autoría. ¿no? Eh, esto siempre eh, siempre en, en, en charlas y demás cuento esto de que... Eh, Muchas veces pensamos en que hay que inventar la rueda, ¿no? Eh, en las creaciones de, de determinados contenidos digitales, por ejemplo, ¿no? Y en realidad la, la rueda ya está inventada, ¿no? Eh, quizás lo que hay que saber es que no, no vamos a ser creadores puros, ¿sí? Sino más bien co-creadores en este contexto. Y asumir ya el rol de co-creador, ¿sí? Porque eh, tomé, de, tomé de algo para poder hacer algo nuevo, ¿sí? Eh, ya partimos eh, de algo que, que seguramente va a ser distinto eh, y va a ser mejorado o por lo menos eh, visto desde otro enfoque. ¿sí? Eh, y y eso, eso vale, digo, eh, eh, la, la co-creación vale. Eh, hacer preguntas es otra de las habilidades de esta alfabetización digital, ¿no? Hacernos preguntas en realidad, ¿no? Eh, como dejar que la curiosidad entre eh, y que, nos, que no, no nos quede solo la desconfianza, ¿no? no solo quede desconfiar en esta información que viene de tal par, de, de tal lugar o, o que me parece que puede llegar a ser algo falso, sino hacemos preguntas de dónde viene, eh, cómo la puedo contrastar, ¿sí? hacemos preguntas, es ser curioso ¿sí? y la curiosidad es parte del aprendizaje de las nuevas habilidades. Tiene que ver con eh, hacernos preguntas, hacerles preguntas al proceso y al, y al, y al conjunto de, de, de, de, del hacer, ¿no? de, a, a la posibilidad de las acciones del hacer, ¿no? Hacernos buenas preguntas tiene que ver con eh, también saber que navegamos en un contexto en donde ni, no siempre todo lo que vemos es fiable, ¿no? Entonces debemos hacernos buenas preguntas. Debería ser un deber enseñar a hacer buenas preguntas, ¿no? No, no cuestionar por cuestionar, sino las buenas preguntas eh, nos llevan siempre a diferentes respuestas que tengan que ser y que, y que van a ser basadas en evidencias y en datos, ¿no? eh, Reconocer que no somos, que no sabemos todo. <ríe> es decir, esto pasa muchas veces, ¿no? Que por lo menos en redes sociales... Creo que lo vivimos bastante. Esto de pensar que, bueno, yo le comento a, a, ¿no? a este post porque quiero, quiero decir que yo sé de esto. ¿no? Quizás no lo sé de todo el tema. ¿no? Y, y reconocer el no saber, también es parte de reconocer que no siempre tengo que estar eh, sabiendo todo ni eh, respondiendo todo eh, en redes. ¿sí? Eh, esto... Eh, también parte ¿no? de reconocer que nos podemos equivocar y que el del error también eh, nos, eh, nada, nos habilita a un eh, aprendizaje distinto. ¿sí? Entonces reconocer que no sabemos es parte también de pensar y eh, eh, pensar en una habilidad en donde es difícil de... Dejar ser, ¿sí? Es difícil de, de, de aprender primero y dejar ser segundo, ¿no? Porque ya el ser humano, por ser ser humano, <ríe> creemos que lo sabemos todo, o por lo menos nos cuesta un poco reconocer, eh, lo, eh, reconocer que no sabemos, y mucho más nos cuesta reconocer el error, ¿sí? eh, O por lo menos que, que nos equivocamos, o, no, o pensar que el error es algo malo. ¿no? Y, y errar eh, es porque existe, ¿no? y, y me parece que el, el reconocerlo es parte de ese aprendizaje. Evaluar eh, la calidad de una fuente de información. Esto un poco lo decíamos, <coughs> pero no quería dejar de, de enfatizar que la alfabetización digital tiene gran parte de la alfabetización mediática e informacional, ¿no? que tiene que ver con poder evaluar Aquello que, eh, que leo, que escucho, que me llega por, por redes, por Whatsapp. ¿sí? Eh, evaluar la calidad de la fuente de, eh, es sumamente importante. ¿no? Eh, porque eh, creo que el punto ahí es la habilidad que tenemos o que, que podemos eh, tener y ejercer eh, en tanto una, una posibilidad de discriminar, ¿sí? de discriminar aquello que es, eh, que es válido, aquello que eh, me produce desconfianza, y por lo tanto, hacer estas buenas preguntas, y, eh, y poder encontrar una posible solución. No a todas las, las, eh, las preguntas le vamos a encontrar soluciones ¿no? o respuestas, pero sí eh, entender que evaluar la calidad de la fuente, de una fuente, eh, es sumamente importante. Luego, el, el, la segunda... Eh, en la segunda clase nos vamos a meter un poco más, ¿no? pero tiene que ver con la importancia de entender cómo, cómo llegan eh, también eh, las desinformaciones a nuestras vidas, ¿no? en ese sentido. Eh, eh, el próximo tiene que ver con identificar también sesgos cognitivos más frecuentes en uno. ¿no? Como saben, hay diferentes tipos de sesgos. ¿sí? Eh, hay sesgos de confirmación el sesgo a, a la autoridad, ¿no? Que tiene que ver con esto de, eh, de bueno, eh, en general estoy buscando lo que yo ya sé, o por lo menos lo que yo creo, ¿no? Eh, estoy buscando aquello que siempre, o que siempre, eh, eh, aquello en, en, el que, en el que me confirme lo que yo ya tengo como creencia, ¿no? este es el sesgo de confirmación, ¿no? De creer. ¿Sí? Y de buscar aquello que me confirme lo que yo ya creo. Eh, reconocer esos sesgos más frecuentes, digo, si yo sé que, voy a decir, soy de, voy a decir un partido de, de, de fútbol, pero eh, si yo sé que soy de boca, me va a ser muy difícil reconocer, o por lo menos sé que voy a tener un poco menos de, de, de, de sentido de la objetividad en reconocer. Eh, por ejemplo, que jugó mejor eh, River. ¿no? Eh, esto de poder reconocer e identificar nuestros propios sesgos, que cada uno lo debería poder hacer con sus propios accionarios, eh, es realmente difícil y sin embargo eh, no se aprende, ¿sí? o no se enseña muy habitualmente. Eh, sí, en general tenemos que hacer como un, un trabajo más eh, eh, introspectivo, ¿sí? más, eh, ¿no? más de querer eh, poder identificarlo. ¿no? Eh, digo, algunas veces eh, hemos hecho eh, con, con un grupo de, de, de, también de estudiantes, ¿no? como bueno, en una semana poder identificarse vos de uno, ¿no? Entonces terminabas, terminabas el día y copiabas en un cuaderno. Eh, ¿Cuáles eran los sesgos, o los que vos te pensabas que, que, que inferían en una decisión más objetiva, si se quiere? Eh, que no está mal, ¿no? Pero eh, lo que está mal es no saber que lo tenemos, ¿no? y que quizás las decisiones que tomamos eh, son en bases más a sesgos que, que a datos. ¿no? Y la última tiene que ver con conocer el detrás de escenas de estos contextos digitales. ¿no? Y ahí me pongo un poco <coughs> en pensar eh, ¿no? Ya más sobre inteligencia artificial, sobre algoritmos. ¿sí? Reconocer que ¿no? aquello que me mandan por, por mail, la promo eh, o la publicidad que me mandan por mail, eh, eh, no tiene que ver porque ah, justo, le lleno mi mente que yo me quiero ir de viaje. No. Tiene que ver porque hay una huella digital eh, detrás, ¿no? En donde cada, cada paso que damos en, esta, en, este, en este contexto digital, eh, digo, hay, hay, hay registros eh, y esta huella digital marca, ¿sí?, eh, el perfil de usuario que somos, ¿sí? eh, y, y conocer ese detrás de escena de los contextos digitales también me permite tomar decisiones distintas, ¿no? Quizás no le doy... Eh, Mucha importancia ese mail que llegó de la promoción sobre el viaje a tal lugar que, que yo tenía pensado hacer y que estuve googleando, buscando ¿sí? eh, sobre, sobre determinado, eh, determinado, con, determinado viaje ¿no? eh, o determinado lugar. Digo, esto también es importante, es una habilidad importante que tenemos que, que aprender. Eh, y, y, y también es parte de la alfabetización digital. ¿no? Eh, no solo son habilidades del hacer, sino también son habilidades del conocer y del poder entender eh, esto que yo les decía antes, ¿no? las reglas del juego. Eh, pensar un poco en esas reglas del juego, en tanto eh, conocer esos, esos detrás de escena eh, me permiten también, eh, también ¿no? evaluar la calidad de la fuente de información. Hacerme buenas preguntas. ¿no? Reconocer si hay algo que, eh, que no sé poder investigarlo, poder eh, ir un poco más a fondo en cuanto a, a, esos, eh, a, a, es, a ese accionar de la web, de lo digital o de este contexto. ¿sí? Eh, bueno, creo que este era la, el último es, es slide eh, de, de esta presentación. Eh, pero dejé ahí lugar para preguntas. Igual quiero mostrar a ver si hicimos... A ver si hay algo que... Ahí vamos, te muestro acá lo que los resultados. ¿Sí? Voy a bajarlo así se ven mejor. Eh, me, gustaría, me gustaría mostrarlos, a ver qué es, qué son los, eh, cuáles son los, eh, si se quiere, los, las palabras, ¿no? Aquello que vinculamos. A ver si se ve acá. Quiero poner presentación. Ah, tengo acá el ahí va. Sí, sí, mientras, mientras se descarga. Eh. Querés, com ¿Querés comentar, o sea, especificar para quienes estuvieron preguntando en el chat qué es Menti? ¡Ay, Así... perdón! No, no, no, todo bien. Lo, lo fuimos explicando en el chat, pero está bueno porque ahora visualmente... Está... Se ve. Se ve, pero está bueno como tomarlo. Perfecto. Menti es una aplicación, es una, un, un, eh, un programa que nos ayuda un poco. Eh, es un programa de sondeo, eh, principalmente eh, eh, nada, nos, nos eh, posibilita entender o, o tener esta interactividad, interacción entre ustedes, que son muchos, y, y, y conocer un poco qué piensan sobre algo. Menti es, eh, es una app que nos, nos, es una aplicación que lo que nos posibilita no solo hace esto que hicimos recién, es acá lo que, lo que yo les puse es, cuando hablamos de ciudadanía digital, pensamos en, y la idea era como ver en qué estaban pensando cuando, cuando se nos vienen ¿no? las, palabras, las palabras de ciudadanía digital, eh, sino también pensar un poco en, eh, eh, lo, yo lo uso mucho también eh, porque hay plantillas que pueden ser estas, como las nubes la nube de palabra, pero también hay plantillas eh, como de juego, ¿sí? eh, de choice, ¿sí? para que, que puedan jugar también. A, a, a, a, a, nada, a diferentes opciones para aplicar a, difer a diferentes opciones y creo que nada más, pero eh, nos posibilita un poco cuando somos muchos eh, a tener un feedback de ustedes en vez de escribir en el, en el chat eh, que la palabra, digo, nos forma también esta nube. Y la nube lo que tiene también es que las palabras más grandes, ¿sí? eh, que ven acá, son las palabras que... Eh, mayor resonancia o que fueron mayor eh, mencionadas entre todos ustedes acá 62 son los que los que participaron y de esos 62 ¿sí? eh, se ve eh, cuáles sin lugar a dudas información y tecnología son las que más han eh, mencionado eh, y luego ahí se alarga se, se, se van achicando pero eh, tiene mucho que ver colaboración que estuvimos hablando, globalización que estuvimos también hablando, por ahí hay fake news, ¿sí? habilidades digitales en general, ciberespacio. Eh, algunas de estas eh, la, la hemos también tomado en, en, el, en la clase escrita eh, y que también nos da la posibilidad de... Eh, Nada, yo voy a hacer algo, a ver si Luli, si Luli me permite después, eh, pero me gustaría como intervenir esta nube y sumarla después al foro o, a, o al aula eh, para colocar de cada una, ¿no? De, de cada una, por lo menos, de las palabras más eh, resonantes, eh, alguna frase, a, alguna vinculación con algún autor, sí, que me parece que, que está bueno como que nos quede de, de, de ustedes que estuvieron participando, eh, que nos queden como una especie de, de, de biblioteca interactiva ahí en, en, en, nuestro, en nuestro curso. Así que muchas gracias. Ahí dejo de compartir y veo preguntas, Bien. dudas. Genial. Buenísimo, Ceci. Sí, sí ya, había, ya en el chat había adelantado que, que esto se compartía en el foro, y me parece genial ah. la idea de la biblioteca interactiva, colaborativa. Bueno, hay un montón de comentarios, obviamente. El chat explotó, al igual que la nube de tags que compartir. <risa> eh, así que les agradecemos un montón por, por participar. Eh, los comentarios fueron muy variados, pero todos fueron en relación a, a, a poder también compartir las experiencias que las personas fueron vienen transitando en relación a la privacidad, al anonimato, a la idea de la huella digital, eh, a la responsabilidad de, de las personas en lo que se comparte, en lo que se transforma, en lo que, en lo que está. En en las plataformas, mucho debate sobre las fuentes, si una fuente es confiable o no, cómo la podemos verificar, los sesgos, etc. Yo levanté tres preguntas, que son las que fui, las que identifiqué que fueron directas, ahora veo que hay más preguntas, yo las voy tomando. Eh, te tiro el, el primer trío de preguntas y, y después voy tomando el siguiente, que es eh, Rolando consulta cómo verificar la veracidad de la información, es decir, estrategias para, obviamente que. Yo acá le hago un paréntesis. Eh, acá Ceci está hablando de algo mucho más general y global, de lo que implica la construcción de esta ciudadanía digital en las plataformas digitales, etc. A partir de la semana que viene, vamos a profundizar mucho más estas preguntas en una plataforma digital como Wikipedia, ¿sí? en una enciclopedia libre. Pero esa fue la primera pregunta, Ceci. La segunda es, ¿cuál es el límite? La hizo Enrique. ¿Cuál es el límite para definir una noticia como falsa sin caer en sesgos? Uh -huh. Y la tercera pregunta, que como la anoté rápido, no vi quién la hizo, pido perdón, porque el chat se lo iba moviendo, eh, es cómo podríamos delimitar el límite de la privacidad de la información. Es decir, no sé, ahí quizás podemos pensar conjuntamente también, porque hay respuestas que, que obviamente se van desarrollando a través de las experiencias que ustedes traen. Si, al, si alguien se siente interpelado o interpelada en responderlo, obviamente el chat es un buen espacio para compartirlo. Estas tres primeras, sí. después voy a bueno, seguir con el resto. Vamos por la primera, de cómo se verifica la veracidad de las fuentes, eh, o de la información. ¿no? Yo creo que esto es, es sumamente importante. Me parece que eh, hay determinados patrones comunes eh, para verificar si un contenido eh, puede llegar a ser sospechoso. ¿sí? Sospechoso, quiero decir, todavía no sé si es falso o verdadero, pero sí que hay ciertas, eh, eh, ciertos, eh, si se quiere, eh, Alertas en donde yo puedo decir ciertos patrones de, de desinformaciones, donde yo puedo, por lo menos, eh, esto, ¿no? Parar y pensar antes de compartirla, antes de, eh, eh, de, de difundir erróneamente algo que quizás es falso. ¿sí? Eh, una de las cosas más importantes es que siempre las informaciones van a tener algo de veracidad. Y esto es importante saberlo. Digo, Siempre van a tener algún dato de la realidad o de la verdad, de la, de la realidad que es verdadero, ¿sí? porque así esas desinformaciones son más eh, eficientes. ¿sí? Eh, esto, por eso se dice que se, se verifica todo el contenido ¿sí? sospechoso, o el contenido desinform posiblemente desinformante, <ríe> y no solo determinados datos de ese contenido. ¿sí? Eso es uno. La otra es que muchas veces apelan a nuestras emociones, eh, sí, eh, o apelan a, a, a emociones como miedo, sí, esto digo lo estamos viviendo más eh, eh, en carne, digamos, en estos últimos meses, ¿no? Pero digo cuando tiene que ver con salud, eh, es, eh, el miedo es una de las de las cuestiones más eh, eh, que más sale. Eh, con miedo, con los posibles efectos, por ejemplo, adversos de una vacuna, eh, ¿no? Eh, tiene, no apela a una emoción eh, que, puede, que, puede, que puede hacernos tocar una fibra nuestra que hace que creamos en ella. Eh, también puede ser que no sea miedo, también puede ser que sea, que sea eh, emociones que, que tienen que ver con una... Con, una, con un contexto, con una vinculación, con algo que vivimos. Eh, digo, eh, no es lo mismo eh, determinada enfermedad que pase algún familiar nuestro y, y, y eso nos, nos atraviesa eh, y, y en general compartimos algo que nos hace atravesar emociones y emocionalidad. Entonces, en casi todas las desinformaciones van a ver eso, ¿sí? van a ver algo que nos produce eh, algún tipo de, de emocionalidad, ¿sí? o por lo menos que atraviesa eso. Y más, digo, más eh, pensando en lo, en lo práctico, ¿sí? los títulos en mayúscula, en general en, en algunos temas de, de, de desinformación, como puede ser en este caso salud por, por el tema de pandemia, eh, también atraviesa algo que se llama el principio de autoridad. ¿no? que se nombra a alguien, ¿sí? eh, doctor ¿sí? o equipo de investigación, ¿no? y en general eh, también se apela a un principio de autoridad, en donde muchas veces, o porque la autoridad o, o, o aquel que, por ejemplo, salió hace bastante <coughs> un premio Nobel, dijo... Eh, que por las vacunas nos moriremos en dos años. ¿no? Digo, ahí apela a la emocionalidad, obviamente, a miedo, pupú, y también a, digo, es el, un premio Nobel, ¿no? Y el, y el señor no lo dijo. Eh, a lo que voy es, también apelo a, un, a alguien, a una autoridad que, hago, que me hace confiar más rápido en esa, en esa información, ¿no? ¿Cómo hago para verificarla? Eh, en principio... En, en, el, en, en nuestra pieza, que nos llega de contenido posiblemente falso, desinformante, es detectar qué cosas son fácticas qué cosas son posibles de verificar y qué no. Eh, ¿no? En ese ya, eh, sabiendo cuáles son los datos, y cuan, por ejemplo esto, ¿no? nombres propios, eh, si dice algún tipo de estadística y demás, eh, y luego, sí, hacer una búsqueda, eh, dependiendo obviamente de lo, de lo que tengo que contrastar con datos, eh, para poder verificar quién lo dijo, cómo lo dijo, en, en, en el caso de alguna imagen, hacer búsqueda inversa de imagen, ¿no? de, de buscar eh, esa imagen si ya fue eh, viralizada en otro, en otro momento, si, si esa imagen fue usada para otra cosa que no es esa, ese tipo de información. Lleva tiempo, sí, lleva un montón de tiempo. Digo, eh, son habilidades que necesitamos incorporar sin lugar a dudas eh, y que nos lleva tiempo, digo, ser ciudadanos responsables eh, en ese sentido, ¿no? En poder accionar a determinadas, eh, a, a, a determinadas, eh, si se quiere, eh, esto de, de poder eh, identificar eh, que de ese contenido, de ese, yo digo contenido porque para mí eh, no solo son noticias, ¿sí? muchas veces no son noticias, sin embargo, el contenido es falso, ¿no? y, y eso se viraliza. Eh, eh, y creemos en eso. ¿no? Entonces, eh, también esa, esa, esa parte de, de entender o cómo verificar la, la veracidad de, de la información tiene que ver con no me quedo con una sola fuente, ¿sí? me quedo con... Eh, busco en varias fuentes, ¿sí? contrasto ese, ese, ese, ese hecho, ese eh, ese dato que me, que me están diciendo en ese, en ese contenido. Después, ¿Cuál es el límite? <ríe> Enrique dice, ¿Cuál es el límite sin caer en los sesgos? Ah, de, la, de ¿Cuál es el límite entre la noticia falsa o lo, la información falsa sin caer en... El, o cómo sé de nuestros sesgos? Es muy difícil. Muy difícil. les Creo que si no, les voy a subir en, en el foro. Hay un, una charla de... Eh, eh, Guadalupe Nogués, un TED, una charla TED, que habla sobre esto específicamente sobre el sesgo de confirmación. Y es imprescindible si no leyeron el libro, también. hay un libro también de ella eh, que es espectacular, eh, se centra mucho en investigación sobre vacunas, eh, pero más allá de eso, digo vacunas en general, pero más allá de eso, la charla tiene eh, esto de que en realidad creemos que construimos eh, una opinión, porque buscamos buenos eh, datos o, que, ¿no? o evidencias, sin embargo, ¿sí? nuestro sesgo de confirmación hace de que siempre estamos buscando aquello que nos confirme lo que creemos. ¿no? Y un poco eso, ¿no? darse cuenta de eso, eh, es importante. ¿Qué es, qué es ese límite, Enrique, tiene que ver, para mí, ¿no? eh, tiene que ver con... Eh, con que la noticia falsa es contrastada con, con datos, o sea, con datos y fuentes confiables. Si yo la contrasto y, y, y digo, y, y no es, es ese es el dato y no eh, digo es falso, más allá de nuestros sesgos, ¿no? Eh, pero dejar nuestros sesgos de lado es muy difícil. Eh, para mí es una de las tareas y una de las de los compromisos que tenemos que asumir como nuevos ciudadanos digitales. Digo nuevos porque post pandemia creo que somos nuevos ciudadanos digitales. Ya no sé si llamarlo tanto, digo, la ciudadanía digital prepandemia es muy distinta a la post pandemia, eh, o por lo menos post, eh, digo, en, en, en el sentido de ya transitando un poco más, eh, más estos años, ¿no? Pero creo que en ese sentido eh, es muy difícil. Eh, ¿Delimitar eh, la privacidad ¿cómo era, Luli, la última? Perdón. Estaba viendo otras. También <ríe> eh, ¿Cómo podríamos de, delimitar el límite eh, entre privacidad e información? Entiendo que era la pregunta. Uh -huh. Entre privacidad y desinformación. O cuando, o cuando compartimos información, en qué momento podemos como estar digamos, respetando la privacidad y en qué momento podemos estar como violando esa privacidad. Ah, entiendo, entiendo. Eh, a ver, hay algo que pasa mucho, eh, y, y esto tomo la, la parte de privacidad, porque muchas veces, eh, ¿qué hacemos cuando nos llega una noticia que no es, eh, que no es eh, verdad, que es falsa, que, que es una desinformación eh, de alguien, sí x o que lo vemos en la red y publica alguien eh, una desinformación? ¿Cómo también abordar esa, es, eso y no eh, y creo que va por ahí la pregunta, que tiene un límite obviamente entre la privacidad y algo que está, está sucediendo que lo debemos ¿sí? eh, por lo menos eh, comentar, decir y poder trabajar en eso. ¿no? Una de las cosas que eh, es sumamente importante, no me ha pasado mucho a mí pero porque yo también ¿no? nos rodeamos, ¿no? <ríe> como, como dice Guadano, es nos rodeamos de gente que en realidad, muy pocas veces me llega a mí por WhatsApp desinformaciones, pero sí, por ejemplo, ¿no? eh, a, a mi mamá o a mi tía, sí, desinformaciones por los grupos de amigas o... y, eh, y me las pasa ¿no? esas desinformaciones, y, y sabemos si, si es verdadera o falsa, vamos a buscar, vamos a buscar eh, quién lo dijo, cómo lo dijo, ¿no? Bueno, eh, me ha pasado. De, de tener que eh, decirle a alguien, che, lo que estás eh, difundiendo es falso, ¿no? Y, y, y cuando, cuando sucede eso eh, es sumamente importante darles el porqué. Porque eh, eh, ver que, la, que una información es falsa eh, nos cuesta mucho más, eh, digamos, eh, que las verificaciones de esas informaciones nos queden como que son, en realidad, desinformaciones que, que el titular o la foto de esa falsedad. Digo, está estudiado eh, esto a nivel psicológico y, y de la memoria. no Por eso, digo, una desinformación es viral en dos segundos, y la desmentira de esa desinformación muchas veces ni siquiera nos llega. Eh, ¿no? y, y con eso creo que el tema de la privacidad tiene que ver o por lo menos, eh, eh, cómo contarle al que está difundiendo, porque muchas veces somos quien, quienes difunde muchas veces los difunden sin querer, sin intención, sin intencionalidad de difundir, ¿no? porque esto? porque qué apelar a sus emociones? porque qué eh, no? Eh, en ese sentido, creo que, que lo, lo más correcto es buscar la, la información y, y verificar uno que es falsa, tener evidencias de por qué y datos de por qué es falso, y eh, conversar, eh, tener una conversación amena con quien lo está difundiendo, si no es con intención, obviamente. ¿no? El que es con intención es como medio que, que lo hace a propósito, ¿no? que arma desinformaciones para difundir. Eh, y, y poder hacerlo de, de, de manera no pública, sino más bien, eh, obviamente, privada, eh, pero mostrándole, la, los datos, mostrándole los datos. Creo que es la única manera posible. ¿no? Eso, eso creía. Ahí Genial, va. Ceci. Yo voy anotando porque hay muchas preguntas, estoy agrupándolas, porque hay algunas que entiendo que vos vas a poder responderlas. O sea, yo te las vale. voy a decir para no dejar a nadie de, de quienes preguntaron por fuera. Si se me pasó alguien, perdón, porque el chat iba a mí. con una velocidad que ni le ni cuento. Eh, pero bueno, eh, hay algunas preguntas que se relacionan, o sea, se, se, se, se, se interrelacionan. Así que vos fíjate cómo lo querés responder. Eh, ¿Qué opinamos sobre el concepto de policía de la verdad? O que existan, por ejemplo, ministerios de la verdad en ciertos países, en relación a estas cuestiones de la desinformación y, los fake, y la fake news, y el rol del Estado en ese, en ese uh -huh. lugar? Justo una de las últimas preguntas que llegué a, a tomar estaba vinculada con esta primera pregunta que quedó en, en, en, en uh -huh. la seguidilla de mensajes. Eh, ¿Cuál es el rol que el Estado debe tener frente a la fake news, por ejemplo, o frente a, a, a la desinformación? Eh, luego, eh, otra compañera pregunta si existen herramientas o programas que permitan identificar eh, si las fuentes son erróneas, o pro provienen de, de, de, de alguna fake news, etc. Eh, la otra consulta, que creo que es mucho más amplia, eh, y tiene que ver acerca de la responsabilidad de los adultos. O sea, ¿cuál es tu percepción en relación a la responsabilidad de las personas adultas eh, en presencia de niñes en la red. ¿sí? Ahí, obviamente, te lo dejo también para que lo puedas tomar. Y por último, eh, que está vinculado con el rol del Estado, eh, si existe o si, han, si se ha generado alguna experiencia eh, de sanción de la desinformación dentro de leyes eh, o políticas de Estado. Digamos, es un, como un grupo bastante grande. Hago un paréntesis, las que tienen que ver con Wikipedia, eh, vinculado al, los rol del, al rol de los editores, de la verificación de la información, etcétera, No le, voy a, no, le no voy a robar tiempo ahora, porque la semana que viene lo vamos a ver. Lo vamos a Así trabajar. Lo vamos a trabajar, es parte del programa. Eh, les dejo con unos cuatro días más de, de, de que vayan profundizando su interés, eh, porque lo vamos a retrabajar. ¿sí? Y luego que Ceci responda esto, ya vamos cerrando y respondemos las preguntas más vinculadas a lo operativo y programático que estuvieron apareciendo también. Vale, buenísimo. Bueno, tema, eh, rol del Estado, ¿no? Eh, a ver, eh, ahí yo estaba leyendo mientras el chat, ¿no? que algunos hablaron de, de fact-checking y demás, y, y, y, y, tiene, y tiene que ver con organizaciones, organismos, eh, eh, que, que están por fuera ¿no? de, de, del Estado. Yo creo que eh, eh, tiene que haber. Eh, a ver, para mí cualquier noticia falsa, ¿sí? Cualquier noticia falsa eh, debe ser verificada y desmentida, ¿sí? Eh, y ahí hay un, <risa> un, un cartel. Eh, deben ser, sin lugar a dudas, eh, eh, Verificada y desmentida. ¿no? Eh, lamentablemente, junto ahí dos, dos eh, preguntas, ¿no? pero lamentablemente no hay mucha ley, leyes, o eh, sí, por lo que conozco, no soy, no soy abogada, ¿sí? así que no, no, no conozco tanto de, de eso, eh, pero sí por lo que conozco del tema, es que, que respalde ¿sí? Alguna, algún accionar sobre difusión o, o, o creación de noticias falsas. Sí sabemos que existen. Algunos grupos ya identificados que eh, generan noticias falsas, ¿sí? eh, que, que lo hacen con intención. ¿no? Esto que yo les decía: la diferencia entre quien comparte porque, nada, por ignorancia, ¿sí? por ignorancia poder contrastarlo, y quien comparte porque, porque, porque hay un interés detrás, ¿no? de daño, de negocio, de interés, obviamente, ideológico, político, lo que sea. Eh, eh, en ese sentido, creo que, que, que frente a las, a las desinformaciones, para mí las desinformaciones tienen que sí o sí, o sea, sí o sí, ser, eh, ser eh, verificadas, y eh, ser eh, también, digo, darle también la prioridad, que eso se trabaja mucho en los medios, ¿no? Eh, de, de que si yo como medio, también como medio de comunicación, digo, me, eh, tomé eh, una difundí una noticia que no era... Que no era que no era verdad, eh, bueno, también tener el, el espacio para, para poder eh, subir en ese mismo lugar, y ¿sí? por eso eh, se dice que eh, o sea, las noticias falsas o los contenidos falsos no, no se comparten los links ¿sí? cuando se verifican, sino más bien se, eh, se hace una captura de pantalla, o, o, o se hace una captura de, de ese contenido, eh, para que no, sea <coughs> para que no, no siga eh, circulando. no eh, eh, y en ese sentido creo que es súper importante tener el ejercicio en cuanto a los medios de comunicación de poder, eh, de poder, eh, nada, de poder decir, me equivoqué, o sea, eh, estoy difundiendo algo que no es cierto y explicar por qué. Eh, creo que lo mismo cuenta con cualquier ciudadano y su, cualquier ciudadano digo también ser, el ser político eh, o el ser el que está ejerciendo una responsabilidad. En, en el Estado, ¿no? Eh, y, y, en, y en ese sentido me parece que, que deberíamos ejercer todos ese, esa habilidad, por más de cualquier rol en el que te. Más si estás en un rol como en un rol político en, en el Estado, ¿no? Eh, pero más allá de eso, cualquier, cualquiera debería poder ejercerlo y debería, debería ser un deber a, a eso, lo que voy, ¿no? En ese sentido, y respondo la otra, la de la responsabilidad de los, oh, la, perdón, la de las herramientas. Primero que la de las herramientas, en realidad no hay una herramienta que te diga esto es verdadero, esto es falso, Sino si no, tenemos que esto, ¿no? La, la, la, el poder de, eh, de ejercer diferentes habilidades para poder detectar y verificar, ¿no? Digo, eso hace al ciudadano crítico crítico digital en este caso, ¿no? Donde no solo me dan, eh, digo, hay determinadas herramientas que sí, por ejemplo, esto que les digo, ¿no? Hay, eh, no solo digo, lo tenemos cualquiera, en cualquier buscador, la posibilidad de, che, tengo esta imagen, quiero saber eh, si esta imagen es verdadera o falsa, o si en este contexto que me están diciendo esta noticia es, es la, la, la imagen que va, que va. Entonces hago una búsqueda inversa de imagen y eso me tira cuando fue publicada por primera vez esa imagen en, en, en redes, por ejemplo. Y eso ya me, me da una, una posibilidad de, de herramienta o de pensar en, esa, en, eh, en, en ejercer esa herramienta que la tenemos casi todos al, al, al, digamos, en, a la mano, ¿no? En ese sentido. Eh, pero no hay herramientas, eh, digamos, tecnológicas, eh, sino tenemos que tener herramientas de habilidad, eh, digo, el, el buen uso. Esto, ¿no? la buena búsqueda la buena búsqueda en tanto a fuentes la, el poder leer datos que es, es fundamental no digo una base de datos poder distinguir eh, también, eh, la lectura de datos y la, y la visualización de diferentes datos en diferentes formatos también es una habilidad que tenemos que, que ejercer para poder tener esta posibilidad de, eh, de, de detectar eh, noticias falsas. Y la de los niños, perdón, me olvidó la de los niños. ¿Cuál fue? Eh, ¿Cuál es la responsabilidad de los adultos? Eh, es, es, es, eh, para mí tiene que ver mucho con. Eh, sabemos que, los, que, que, que estamos inmersos en, en una era digital. Entonces, eh, decir no tengas o no tengas acceso a. Me parece que lo que hay que focalizar, si bien es responsabilidad de los adultos, también hay que focalizar en, en, en enseñarles esto. Enseñarles lo que, también lo que yo les decía, las reglas del juego. ¿no? Los detrás de escena, che, sabed que si, pasa, si haces esto, pasa esto. no? Eh, esto de que yo les decía, ¿no? el perfil de usuario, la huella digital. ¿no? digo, eh, eh, ¿no? Ciberbullying y todo lo que después eh, sabemos que existe eh, en, este, en este contexto. digo, Me parece que esto es manera personal digo y, y pensando un poco eh, en, en esa pregunta eh, creo que esconderlo o, o, o decirlo en tres no sé si es, el, no sé si es la, la receta no para mí la receta es bueno sí y, y te voy enseñando cosas mientras eh, mientras ese sí sucede no esa es mi, mi opinión en ese sentido buenísimo que... sí Sí, gracias. Oh, me extiendo demasiado, perdón, ¿eh? No, está perfecto y también está bueno que nos llevemos estos, estos debates a los foros, o sea, la sí. clase 1 tiene dos foros donde quizás estuvieron presentando, estuvo buenísimo, en un punto un poco de envidia porque vi fotos que eran tipo, quiero estar ahí, y no acá, <ríe> pero... Pero también es un espacio donde estos días que tenemos, hasta el lunes que se abre la clase 2, y obviamente siempre, porque la idea es poder debatir y, y porque estamos ejerciendo la ciudadanía digital en el curso y, y en las propuestas que estamos llevando adelante, bueno, llevarnos un poco estas preguntas, estas experiencias, compartir los enlaces que estuvieron compartiendo en el chat, creo que eso suma un montón, porque mmm, la idea no es, eh, digamos, si bien no podemos hacerlo de otra forma, porque somos 125 personas conectadas y es muy difícil activar eh, los micrófonos para todos y todas, eh, sí está bueno poder encontrar esos espacios de, de encuentro, básicamente, valga la redundancia. Recuerden, el lunes que viene, que es 8, se está abriendo la segunda clase, el, pro, el próximo sincrónico es el jueves, eh, ya arrancamos a editar Wikipedia, como Wikimedista les digo, eh, tómense su tiempo, eh, es un proceso súper interesante, pero es una comunidad virtual, así que van a tener sus propias experiencias, como ya sé que algunos han tenido y me han comunicado durante el día de ayer. Eh, y nosotras nos seguimos comunicando vía foro, vía mensajes privados y vía mail. Eh, y mañana les publicamos el crudo de esta grabación para que quien quiera repetir, volver a escucharla o quien no la haya escuchado, la pueda escuchar. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por que el día, tiempo. Un... Nos vemos la próxima. Una buenas tardes, <risa> noches, día, <a> todo. Chao, <risa> chao.